Así lo expresó este jueves el alcalde de esta ciudad, Alex Díaz, quien asegura que en el espacio donde estaba la jardinera realizarán un trabajo adecuado a las exigencias del pueblo franco-macorizano. Bueno, el objetivo es siempre buscando el remozamiento. Hemos visto que la comunidad en esa parte no ha tenido... La, la disciplina y entonces vamos a cambiar la, todo el diseño donde ya hay un ingeniero que se ganó una, un remozamiento de, de nombre Frank Félix el ingeniero y ya a partir de, de hoy nosotros nos tocaba como, como administración sacar esas plantitas para recuperarlas y, y entonces ya va a venir un, un paseo ahí con con una serie de árboles nuevos, esas matas que están dañando las calzadas de toda la libertad, deben de ir siendo eh, pues sustituidas y ahí vamos a comenzar con ese proyecto de sustitución de plantas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.